En estos días el presidente de la república se quejó de los uruguayos que trabajan en dos lugares distintos, de quienes tienen más de un empleo. Dijo que en realidad lo que buscan es generar más riqueza, como si eso les alargara la vida, o si llevaran la plata al cajón. Es una profunda falta de respeto, una más del presidente de la república que hace tiempo dejó de ser el presidente de todos los uruguayos y que cada vez representa menos gente. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto a quienes tienen la necesidad de tener un par de empleos o múltiples empleos para poder llegar a fin de mes, para poder alimentar a su familia, educar a sus hijos, vestirlos, pagar un alquiler. Solamente quien no paga un alquiler, quien no debe alimentar a su familia, quien no tiene que educar a sus hijos, quien no, quien no tiene que protegerse de la inseguridad, puede afirmar una cosa de ese tipo. Creo que todos, todos los uruguayos debemos rechazar esas afirmaciones que van en contra del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, que van en contra del Uruguay de clase media, que hemos sabido ser y que evidentemente se busca destruir. Pero además, cuando larga esas cosas el presidente ni siquiera piensa ni mira alrededor suyo y no se da cuenta que su candidato, el candidato a la presidencia de su partido, ha aplicado algún empleo Ha sido primero intendente, luego presidente de la república, y ha seguido trabajando en la Asociación Española, en su clínica privada. Entonces, cuando se generaliza y cuando acusa directamente a toda la sociedad, el presidente, falta el respeto, toma el pelo y además no se da cuenta que quizás lo que debería hacer, si quiere referirse directamente a sus candidatos, es referirse directamente a sus candidatos. Y no a los miles y miles de uruguayos que salen a trabajar diariamente, para mantener sus hogares. Hasta la próxima.